Células madre, mis amores, fue lo que me dice. Miren mi madre, qué brillo. No Puchi, déjate estar haciéndome bullying, ¿me oíste? Ay, Dios mío, no queda casi nada para llegar a la Navidad. Miren lo que me ha tocado en el día 22. Gomitas en forma de gusanito. Ay, ¿qué serán estos? Esperen, vamos a abrirlo. Ay, seguro son ácidas. Estas son ácidas, lo siento en mi corazón. Ustedes no han esto en su casa. Estamos a Asia, somos a Bella ver el video nuevo. Tanta gente, llena de amor, llena de vida, eso se siente. Porque es diferente. Todo el calor que a ti te dan, eso se siente. Hola, mis amores, bienvenidos a mi día de vlog. Hay mucha bulla, mis amores, pero quería traerlos hoy conmigo a desayunar. Miren mi desayuno, yo pedí un americano, trae pancakes, huevitos y bacon. Y Pushi pidió un criollo, el mangú dominicano. Mis amores, si no sabían, el mangú ha sido ya reconocido por la Real Academia Española y ya está en el diccionario. Ya es no una palabra. Ya es una palabra el mangú. Y Pushy también pidió una tostada con aguacate. Mis amores, yo no sé si yo les llegué a decir... Que vine a la tienda y estaba cerrada Pero hoy está abierta, así que voy para adentro Ay, esto, es... Ay, esto me encantó Mis amores, y ahora... Almorzar. No sé si se pueden dar cuenta Que me cambié un poco el peinado Porque no aguanto, no aguanto No sé si ustedes son como yo Yo no aguanto comer con el pelo suelto Pero así estoy Aquí adentro, mis amores Tengo todo lo que necesito para la playa Ahí están todos mis esenciales Y nada, ahora voy a almorzar Y de aquí para la playa Qué rico, camarones al ajillo Como buena esposa que soy, vengo a acompañar al Pushi, al golf. Miren qué cómico está esto. Este es Marí, mis amores. Esto yo se lo regalé a Pushi. Ay, pero no sé, so están un poco creepy ahora. Cuando estábamos en la casa se veía mejor. Estos son los palos de Pushi. Y por aquí estoy yo. Nos vamos a jugar golf. Mis amigos, gran parte de mis vacaciones me la paso montada en este carrito de golf con el Pushi. Para que juegue golf A ver mi amor, dale Dale, dale Al palo ese Ay Dios mío Vamos a ver, al palo, ay. Mientras tanto sigo yo aquí esperando Como buena esposa que soy sí, Miren qué lindas las casas Miren qué bellas esas casas Déjenme ver si después vemos mi casa por aquí atrás Este campo me encanta Porque las vistas son tan bonitas y bueno, Puchi anda con su caddy. Él le echa la culpa al caddy de que él no juega bien, pero en verdad yo creo que es él. Dale amor, que te estoy grabando. Muy duro, amor. Muy duro. Eso, Tilín, dale. Tilín. Mis amores, y ya llegué a la casa. Me pude librar un poco del campo de golf. Yo no sé si yo les he dicho a ustedes, pero a mí no me gusta para nada el golf. Yo trato de que me guste. Yo de hecho traté de jugar golf por puchi obviamente. Pero no, el golf no es lo mío Me gusta mucho más el tenis Así que nada, ahora estoy descansando un poquito Creo que voy a empezar a armar todo lo de las ayudas Mis amores, este año Vamos a estar llevándole ayuda a 400 niños Y tuve varias gente que me colaboró Con leche Con jugos, con comida Así que eso lo verán pronto también Y nada, me voy a poner a hacer eso ahora Voy a ver si ustedes me acompañan en esa aventura Los amo mis amores, y ahora me toca Lavado de cabeza, les estuve mostrando Que ahora tenemos lavadora Tenemos una, como si fuera una peluquería Acá en la casa, así que Me voy a lavar la cabeza con este personaje Y nada, estamos esperando a que se caliente Hay una mosca, Dios mío, a que se caliente El agua mis amores, y me voy a hacer un tratamiento. ¿Cómo es que se llama el tratamiento? Células madres. Células madres, que me va a ayudar a rellenar el Uf. pelo, me va a ayudar a, ¿qué, qué más a eliminar yo? el frizz. A eliminar ah, el, el frizz. A eliminar esa hebra. ¿Tú nunca me lo has hecho antes? Sí, una vez. Una vez, yo creo que me lo hice. ¿Pero esta es como la queratina? No. No, no es como la queratina, mis amores. Se llama. A ver, enséñamelo para enseñar ahí lo que me estoy haciendo. Células madre, pero tú no me dijiste que era un botox, lo que tú me ibas a hacer. No, luego te voy a hacer un tratamiento efecto botox, que se hace con este. A ver, bon, Pero que a ti no te está apagando, el zapato Bueno, no voy a enseñar la marca. <risa> es este, mis amores, que me voy ¿Este me lo voy a hacer hoy también? Sí, lo voy a mezclar con el Junto. Madre Cuidado, y se me cae el pelo ahora, nada más sí. te digo. Ay, mis amores, esto es de las Toda cosas... de mi capacidad. Jamás. Tú eres lo más duro que hay. No, más te vale. Mis amores, esto es de las cosas que yo hago más cuando vengo acá. Eh, como tengo más tiempo, pues me la puedo pasar haciéndome tratamientos para el cabello. Me puedo dar más cariñito. En estos días me voy a hacer un scrub también. ¿De qué es el... Me dijiste que me iba a hacer un esfoliante. Sí, claro, sí. ¿De qué va a ser el esfoliante? A la felicidad ¿no? Él se llama Félix y el exfoliante se llama Exfoliante a la Feliciana. Un día, déjenme hacerles un cuento cómico. No, no, no. ¿No, no lo hago? No. Yo quiero hacerlo. No, que no lo hagas. Comenten ahí lo abajo. Lo si para el próximo video ustedes quieren que yo les haga. No. <risa> ¿Un cuento? No. <risa> okay. Comenten ahí abajo si quieren. Eh, no. El... No es contigo. El es con los conviene, Camilovers. El, el que diga que sí le va a caer la maldición del, la peor del padre Cardona. Le va a caer la maldición del padre Cardona el que diga que sí. <risa> Digan que no. Digan que sí porque se van a reír mucho. No, no, no, no. La primera que se va a reír, si lo ve, es Patricia. ¿Patricia? <risa> Ay, déjenme parar esto. Ya les mostraré cómo va esto. Nana, ¿de qué es el té? Oye... Arranca-sueño, ginger y limón Mis amores, ustedes saben que yo tomo mucho té a mí me gusta más los que tú me inventas con fruta Hoy no podemos ir, oye, oye, ayer, era... No me está inventando vaina. Hoy es miércoles, ¿verdad? Mis amores, así va mi proceso Espero no estar enseñando un filito Ahora le sueño Nada, ¿qué de sueño de qué? Es un té para dormir Mira, ponme ahí para que me vean mi pelo cómo va, por favor Uy, Muchas gracias, Bugs Se ve mi brillo, porque es que no sé por qué no se ve tanto el brillo. Mis amores y aquí el resultado final. De verdad que sí me quedó con muchísimo brillo. Me gustó, me gustó el efecto. Muchas gracias, uh -huh. books Te amo. ¿Cómo es que se llamaba esto otra vez? Células madre. Células madre, mis amores fue lo que me dice. Miren célula qué brillo. No Puchi. Déjate estar haciéndome bullying ¿me ¿no? Mis amores, ustedes me han preguntado Cami, qué tinte, qué color Yo no me tiño, este es mi color natural No tengo puestas extensiones ahora Yo solamente utilizo extensiones cuando hago fotos o producciones Pero bueno, ahora sí, mis amores, los quiero, los amo, los adoro ¡Y! Colorado! El mundo de Camila Por hoy se sí ha acabado